The Banker eligió a los ministros de Finanzas del Año. Hoy te los presentamos en Economía para el Pueblo. La revista internacional de Banker, especializada en inteligencia financiera y parte del grupo Financial Times, designó a Marcelo Montenegro como ministro de Finanzas del Año de la región de América por mantener la inflación baja y controlada en Bolivia, reducir la pobreza, una recuperación económica más rápida de lo esperado de la pandemia COVID-19 y el modelo económico, social, comunitario productivo que prioriza la redistribución del ingreso. Al igual que muchos otros países, Bolivia tuvo que enfrentar las disrupciones causadas por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, como señala el Fondo Monetario Internacional, la recuperación económica de la recesión ha sido más rápida de lo esperado. También recibieron el galardón Vera Davis de Sousa, ministra de Finanzas de Angola, Región África, Cristos Estoukiuras de Grecia, región Europa, Arcón Tarpita y de Tailandia, región Asia-Pacífico, y Sultán Baisalim Baisayid Al-Habsi de Oman, región Oriente Medio, en tanto que el ministro Montenegro fue premiado por la región de América, siendo la primera autoridad boliviana en ser galardonada. La revista de Banker otorga premiaciones anuales a nivel mundial reconociendo a la banca, presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas por su destacable desempeño en cada región.